Hoy, en Proyecto Inframundo, tenemos Dinosaurios vivos, historias de dinosaurios que han estado vivos hasta nuestros días, las criaturas prehistóricas más aterradoras que existen. Esto es Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos. Pues muchas gracias y bienvenido a esta edición, como siempre estuvimos fuera un rato, eh, pues fue mes de cumpleaños, eh, entonces anduvimos fiesta y fiesta, ¿no? Como sea, eh, hoy vamos a hablar de criaturas, de monstruos, de dinosaurios que no tendrían por qué seguir existiendo hasta nuestros días. Algunos puede que se hayan colado o no eh, y también vamos a hablar de las bestias prehistóricas más aterradoras. Eh, las primeras, los monstruos que aún no se comprueba si existieron o no Porque son prácticamente relatos de personas eh, Pero esos relatos ah, funcionan de modo de que se conectan o dan ciertas características de criaturas que existieron hace años La pregunta es, ¿Pueden vivir ¿O pudieron existir dinosaurios vivos en esta época bueno pues la pregunta será resuelta al final de este episodio vamos a empezar con el primero de ellos el primero de ellos eh, pues es, no es tan viejo eh, hay relatos más antiguos, digo que comparas, porque muchos de estos relatos, eh, algunos son de principios del siglo XX eh otros pues sí, son casi a finales. A finales me refiero a 1930, 1900 y tantos. Eh, algunos son incluso de algunas tribus. De 1200, 1900, perdón, 1983. Esta criatura fue llamada Gambo. Eh, que supuestamente fue hallado muerto. O sea sin vida. En Bungalow, Gambia. De ahí su nombre. Eh, la historia es de Owen Borham. El miembro respetado de la tribu Mandinka en Senegal pasó sus vacaciones con su familia cuando notaron que dos personas estaban trabajando, si no es por decir que fileteando, eh, el cadáver varado de un animal. Cuando los Borjan se acercaron eh, notaron que dos gambianos, o sea dos personas de ahí, intentaron cortar la cabeza de la criatura. Eh, la idea, supuestamente el, la historia, podría haber sido venderla como un trofeo o como un souvenir extraño eh, Owen Barham, que presume de ser un conocedor de la vida marina, algunas personas creían eh, que podría ser una especie de, de delfín ya que eh, el cadáver ya olía bastante mal, lo que Aparentemente podría ser que ya estaba echado a perder, por lo mismo podría haber sido que eh, no fuera, pues, no hubiera sido tan fácil determinar que es un que era un delfín. Eh, la criatura había estado muerta un máximo de 5 días y con la ayuda de un hilo simple, las cuatro personas determinaron una longitud entre 4 metros eh, de los cuales la cabeza y el cuerpo en forma de delfín eh, representaban aproximadamente 3 metros el cuello era bastante corto obviamente ya estaba hinchado eh, pues sí, está curioso eh, no encontraron los acostumbrados orificios de cetáceos eh, ya que se respiraba, respiraba a través de dos fosas nasales entonces, esta es la primera la primera de las especies que, bueno, muchas personas básicamente hablan de que podría ser una especie de mamífero porque tenía sus huecos, pero con el cuerpo de un delfín con cola. O sea, es lo curioso y es por eso que muchas personas lo toman como criptozoología. La criptozoología es una pseudociencia eh, que si bien no reconoce la existencia de ciertas criaturas, eh, reconoce que hay algo, o sea, una criatura con ciertas características extrañas eh, que pudo o existe. El segundo ejemplo es un velu, un velu, un velu, un belu, un velu. Es un pseudocríptico visto en el Congo. Es pacífico y herbívoro. Eh, se le asocia normalmente como un dinosaurio viviente, eh, como un estegosaurio. Eh, si no los conoces no hay problema, las imágenes aparecen aquí. Eh, particularmente un centrosaurio, un gigantesco reptil con aletas en la espalda. Eh, el umbelo umbelu. fue visto por pobladores de, eh, de en las aldeas de Bognila y Ebolo. Eh, ya que fue esto ocurrió durante la búsqueda de Mokele Bembe ¿Qué es eso? Ahorita te voy a contar otra historia de otra criatura eh, aquí en Es el Emela Toca que en congolés significa matador de elefantes, podría ser catalogado como una criatura mítica en la cultura de las tribus. ¿De dónde eh, es que la curiosidad o lo, lo extraño siempre es? Eh, sí, vieron alguna criatura, pero ¿por qué su descripción encaja con ciertas criaturas, con ciertos dinosaurios? Bien podría ser un rinoceronte, pero recordemos que los rinocerontes tienen tres cuernos. El Emela Ntuka parece que nada más tiene uno. Entonces, pues ¿cuál es la explicación ahí? Se cuenta que del tamaño de un elefante y color verde pálido. Eh, su descripción normalmente recuerda a un rinoceronte. Esto incluyendo un cuerno de marfil. Eh, su enorme cuerpo está sostenido por patas cortas y gruesas, posee una cola como la de los cocodrilos, sus mandíbulas están armadas con largos y afilados dientes en forma triangular, el Emela Ntuka es muy temido por los aborígenes quienes afirman que suele cazar y devorar humanos, también es capaz de pelear contra elefantes a quienes atraviesa con su afilado cuerno, los mitos coinciden en en situar a este animal en lugares pantanosos que conforman la cuenca del río del Congo no, no, se, acuer no se olviden de ese nombre el Congo eh, es un lugar con muchísima historia, muchísimas este, criaturas extrañas porque quién sabe eh, las historias coinciden que rara vez se lo encuentra eh, ya que se le considera un cazador solitario eh, más que nada los pobladores de esta zona lo describen así. O sea, lo describen como, este, digamos, un rinoceronte pero con una cola de lagarto. Ese es el punto en el que ya te sacas de onda. Dices, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, el ejemplo más conocido, y créanme que me costó trabajo... E investigar, porque por algún motivo todo esto no aparece. Sin embargo, te aparecen un montón de cosas que dices. ¿Qué es, qué es esto? Eh, ok. La leyenda del Mokele Mbembe. Mbembe eh, aquel que detiene los ríos. Eh, viene de Camerún o Yamala en Gambó. Se trata de una de las bestias más célebres de la criptozoología. Eh, se podría decir que es una especie de dinosaurio de cuello largo, cuya existencia se ubica en los pantanos del río La Kuala Aux Herbes, en la República Popular del Congo. Eh, se debate si podría ser un animal, si podría ser un monstruo, eh, las historias sobre el Monkele Membe pueden ser contradictorias, eh, pero hay elementos comunes que logran mantenerlo como parte de su historia. Eh, supuestamente tiene un tamaño superior al de un elefante, como unos 4 o 6 metros de alto y unos 10 de largo. Algunas historias... Eh, su tamaño varía, descrito como un animal de dimensiones como las de un hipopótamo y otras como una especie de cuello largo, no posee dientes e incluso algunos afirman que goza eh, con una especie de cuerno. Otros relatos afirman que el ser es bastante escurridizo y violento, eh, con una cola musculosa como la de un caimán. un animal de estas características debería de dejar huellas es una muy buena explicación eh, ya que sus huellas podrían ser similares a los de los hipopótamos circulares y con muy pocos dedos desde 1776 hasta 1985 diversos biólogos científicos y cazadores han intentado eh, dar con él pero pues en realidad no han logrado dar nada 1975. 85 O sea, si te pones a pensar aquí en méxico estaba ocurriendo cosas como bueno el temblor el sismo del 85 entre otras cosas mientras que el otro lado del mundo seguían buscando dinosaurios wow eh, siempre hasta el 1985 los nativos eh, <ríe> que decían complacer al visitante eh, por no decir otra cosa eh, los llevan a, a conocer a un animal de piel azul Seis patas, un solo ojo y cuatro colmillos El tamaño de la bestia dependerá de quien lo pregunte El nativo, o sea, esta es otra cosa es, Si un día vas por algún motivo a buscarlo Y te dicen que es una criatura así como te la acabo de describir No es, eh, no existe <risa> Otra criatura conocida como Congamato, eh, cuya traducción podría ser el rompebotes, es un supuesto pterodáctilo. Es un monstruo volador descrito en numerosas ocasiones por indígenas de la región pantanosa de Yundu, un pequeño eh, un lugar. O sea, son personas que viven ahí. Se supone que es un ser alado, o sea tiene alas, no es que esté al lado, mezcla de lo que sería un reptil y un murciélago gigante que ataca a los pescadores que se internan en esa región y les roban la captura, o sea, los pescados. Las descripciones coinciden en algunos aspectos de su fisionomía, como un pico largo y unas alas que llegan a los 2 o 3 metros de longitud extendidas por los aires. Pero los últimos descubrimientos hacen pensar que se trata o podría ser algún tipo de ave no catalogada... Eh, o incluso un murciélago gigante. Wow, es que en serio está cañón... Porque tenemos ejemplos... Tenemos ejemplos de criaturas... Que claramente no existen... Pero tenemos ejemplos de otras... Que se mantiene una constante... En cuanto a, a qué son... Eh, como esta... O sea... Si es un animal que aún no se ha descubierto, ¿qué clase de animal es tan grande como para medir dos metros? Tal es un águila, pero pero es diferente porque incluso ellos conocen a las águilas. Ellos las ubican perfectamente, pero sin embargo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Otro, otro ejemplo, tal vez el que da más miedo, sería el Kazai Rex. Este animal... Eh, es, podría ser conocido como un dinosaurio viviente su primera y única aparición eh, apa eh, fue en 1932 cuando un dueño de una plantación John Johansson viajaba con un sirviente en el valle de Kasai, en el antiguo Congo en su relato afirma que se encontró con un rinoceronte y para evitar que el rinoceronte pues, los atacara se escondieron hasta que se fuera sin embargo habrían sido sorprendidos por una enorme criatura que salió de la maleza atacando al herbívoro Johansson llegó a declarar que salió eh, su sirviente se fue horrorizado y pues él se desmayó por la impresión <ríe> que le causó este enorme ser cuando se despertó, recobró las fuerzas, explica que la misteriosa criatura se encontraba comiendo al rinoceronte tranquilamente. Él lo describe como de un color rojizo con franjas negruzcas, largo con numerosos dientes. Este explorador llegó a decir que el tamaño de esta criatura rondaba los 13 metros de largo, con fuertes patas, sus patas eran gruesas eh, Veloz llegó a confesar eh, cuyo contacto fue con un periódico en Rode Saya Gerald. o sea el periódico se llamaba así eh, pero se trata del único este el único ejemplar supuestamente eh, pues es, es una cosa extraña porque existen muchos Muchos ejemplos. Existen muchas historias. Eh, ahorita. Pues hablé de las más conocidas. Sin embargo. No son las únicas. Eh, pero son muy difíciles de encontrar. Eh, pero bueno. Vamos a pasar a hablar de otras cosas. Relacionadas al tema. ¿no? Muchas personas tal vez se quedarán con el... ¿Cómo es posible? O, oye, ¿por qué no me dices de cosas que en realidad existieron? Pues aquí hay 10 criaturas que sí existieron. Eh, de los que hay fotos incluso. Eh, y están bastante, bastante llamativos. En el número 1 tengo el Duncleusteus. Un pez gigante y carnívoro. Eh, vivió aquí en, bueno aquí en México pero aquí en el mundo, hace unos 370 millones de años medía 6 metros de largo y podía pesar hasta una tonelada, se le puso el nombre de pez de hueso eh, dado a que su, su boca no tenía dientes, tenía huesos, o sea básicamente su mordedura eran dientes gigantescos eh, los primeros restos fósiles de este pez se hallaron en 1867 y desde entonces se han encontrado más restos por toda América del Norte, Europa y África era uno de los mayores depredadores de las aguas del Devónico y se sospecha que tenía conductas caníbales Uy. en el segundo sitio la Gorgonopsia eh, aparentemente es un dinosaurio eh, sino que se trata de un reptil gigante. O sea, no es un dinosaurio. Es un reptil a dos patas. Eh, similar a lo que podría ser una... este, A lo que hoy sería un monstruo de gila. Eh, solo que mucho más grande. Vivió hace unos 250 millones de años. Era uno de los principales depredadores sobre la tierra. Y su aspecto era aterrador. Dado que poseía dientes al estilo tipo dientes de sable eh, por lo que capturaba fácilmente a sus presas esta especie desapareció tras la extensión masiva eh, del pérmico que acabó con el 80% de las especies vivas del planeta sitio 3 Liopleurodon. liopleurodón el liopleurodón vivió en el periodo jurásico momento en el que dominó los mares debido a su gran tamaño y a sus capacidades como depredador. Podía pesar hasta 50 toneladas y medir entre 6 y 7 metros. Perteneció a una orden superior de especies, los pliosaurios, este, es, este sería una especie de monstruo marino, <ríe> cuyos dientes eran 8 veces más fuertes que los del gran tiburón blanco ...con unos 70 centímetros de largo. Eh, además, las aletas de estos animales... ...podían medir unos 3 metros de largo. ¡Qué miedo! Eh, imagínate encontrarte con una criatura de estas. El matso, Matsoya. matsoya. Ajá. Podía pesar más de una tonelada... ...y medir entre 15 y 20 metros... Se trata de la serpiente más grande que ha poblado la tierra. Para que te hagas una idea, la la serpiente o, o la anaconda más grande de la que se tiene registro es de unos 8 metros y unos 200 kilos. Imagínate, la serpiente más grande mide 8 metros, mientras que esta criatura... Podía medir entre 15 y 20 metros. Uy. Comenzó a existir hace 90 millones de años. Y se extinguió hace solo 2 millones de años. Dices 2 millones de años es mucho tiempo. Uh -huh. Pero estamos hablando de criaturas que vivieron en este lugar hace 250 millones. Millones de años. La persona más vieja en la tierra jamás pudo estar al lado de una de esas criaturas puesto 5 la meganeura es una especie de artrópodos, estamos hablando de insectos eh, un insecto que vivió hace 300 millones de años, de las primeras criaturas que pisaron la tierra durante el periodo carbonífero en esta etapa la concentración de oxígeno estaba eh, era tanta que permitía que estos animales fueran más eficientes eh, la facil facilitando su enorme tamaño, o sea en aquella época eh, la concentración de oxígeno era tanta, pero había tanto, pero tanto oxígeno en la tierra que era que la mayoría de criaturas pues eran mucho más grandes ahora, ¿por qué eso ya no ocurre ahorita esta es una muy buena pregunta, eh en estos días ya no pueden existir estos artrópodos eh, porque simplemente el oxígeno es menor. Antes había tanto este, oxígeno en la tierra que incluso una llamarada pequeña, una chispa o un trueno, un rayo podían causar incendios forestales enormes, gigantescos. Así como lo que se ve en las noticias hoy en día eh, pero multiplicado por 10 o sea podían pasar meses enteros eh, ardiendo en llamas lugares enormes entonces eso es lo que tiene que ver con el, con el fuego ¿no? su longitud eran unos 2 metros y arañas y escorpiones imagínate arañas y escorpiones del tamaño de lobos lo bueno es que ya no existen Puesto 6, el megalodón, todos conocemos a este tipo de tiburón, es el más grande jamás conocido, existe una evidencia que señala que se extinguió hace unos 200, no es cierto, unos 20 millones de años, sus dientes encontrados en distintas partes de la tierra podrían alcanzar unos 20 centímetros de base y unos 18 de largo, mucho más grandes que los dientes del tiburón blanco cuyos eh, dientes apenas llegan a los 7 centímetros el tiranosaurio rex todos lo conocemos eh, llegó a existir hace unos 68 millones de años pesaba hasta 7 toneladas y medía 13 metros de largo eh, mantenía su elevado peso sobre dos patas eh, y podía correr a unos 30 kilómetros por hora eh, en cada mordisco era capaz de arrancar más de 200 kilos de carne. O sea, no. <risa> ¡Qué miedo! Megalania. Este reptil carnívoro dominó Australia durante el Pleistoceno, hace 40.000 años. Hace rato estábamos hablando de millones de años. Ahorita ya estamos hablando de miles. 40.000 años. Los científicos no logran ponerse de acuerdo respecto a su peso, ya que las estimaciones oscilan entre los 300 kilos y las 2 toneladas. Si sí es una oscilación muy, <ríe> muy quién sabe cómo, ¿no? Eh, a pesar de ello, se trata del reptil, eh, pues digamos, similar a lo que tenemos ahorita, más grande de la Tierra. Puesto 9, el esmilodón dientes de sable. Más conocido como el tigre dientes de sable, curioso porque no es un tigre. El tigre dientes de sable eh, está más relacionado con los perros, con los lobos. Existió hace unos 10 mil, 10 millones de años, 10 mil años, 10 mil años. Se estima que solía cazar en solitario y que gracias a sus enormes dientes mataba a sus presas en el acto vivió en Asia, Europa y África y sobrevivió hasta el final de la última glaciación, por lo que se calcula que nuestros muy lejanos primos Homo sapiens pudieron haber estado codo a codo con esta criatura. Puesto número 10, el Diloposaurio, de 7 metros de longitud y de unas 3 toneladas de peso, vivió hace unos 125 millones de años, poseía patas largas y musculosas, lo que lo convertían en un animal muy veloz, junto con unos 12 dientes lo convertían en el cazador ideal. Llama la atención por su aspecto, sin embargo, traía una cresta redondeada alrededor de su cráneo. Los científicos no logran saber para qué funciona, <risa> más que este, pues como una especie de cresta de adorno, ¿no? Es muy eh, fuerte. Eh, saca de onda. Porque si sí te pones a pensar. ¿Qué pasaría si estas criaturas de verdad pudieran existir? Eh, pues en este lugar, ¿no? O sea, ya es suficiente tenemos con leones, con cocodrilos, con criaturas. Pues que hemos logrado dominar, entre comillas. Pero si te pones a pensar. Si tú un día te encontraras uno. ...tú solo... ...no podrías hacer nada... ...sin embargo... Eh, ...si ellos se encuentran... ...a un humano solo... Pues, ...pero si se encuentran a una... ...variedad... ...varias personas... ...pues sí pueden llegar... ...como que a ganarle... ...pero varias personas... ...en cambio... ...si te encuentras un, eh, ...una manada de cocodrilos... ...tú solo... ...no, ni se diga... ...ahora... ...la pregunta que vamos a responder... ...puede o no existir un dinosaurio en la actualidad, eh, bueno, pues parece imposible, ¿cómo podría sobrevivir un animal eh, en, en África, que es donde hay más eh, historias de dinosaurios vivos? Mm, para que algo así pudiera ser posible, se necesitan eh, comunidades de seres vivos estables de cientos de individuos, condiciones climáticas muy concretas e incluso cantidades de comida enormes para alimentarlos y mantenerlos pues digamos vivos un dinosaurio no tiene una esperanza de vida tan larga eh... además en dónde se ocultaría se ocultaría, perdón, un ser como el moquele bembe el que hablamos, el famoso cuello largo del Congo Sería difícil no verlo ni a él, ni a sus heces, a caminos o senderos. Exacto. Incluso si todos ellos eran o son ovíparos. Eh, pues tienen que dejar sus. Este, sus huevos, ¿no? El resto de sus huevos. Eh, para algunos criptozoólogos. Eh. La existencia de un ser como el Mokele Membe podría ser real de un modo, ya que en gran parte del terreno existe, uh, está inalterado, o sea que nadie ha entrado ahí. Aunque esto no es del todo cierto, ya que la flora y fauna del continente han ido uh, sufrido muchos cambios antes y después del reinado de los dinosaurios. Eh, los paleontólogos llevan desmintiendo esta clase de historias desde hace décadas, o sea, no puede existir un dinosaurio y punto. <risa> Aunque sí está de pensarse, uh, el, el paleontólogo Paul, Paul Barrett en el Museo de Historia Natural explica que el clima es distinto, las lluvias forestales han crecido, uh, han disminuido y han vuelto a crecer con el paso de los años, y por eso hablar de un uh, fenómeno climático concreto a nivel geológico también se han experimentado cambios movimientos en eh, las placas tectónicas eh, borran por completo la existencia de un, una criatura de ese estilo, no tenemos evidencia en el registro fósil de los últimos 66 millones de años de nada que se parezca a un saurópodo en el mundo, o sea a un dinosaurio eh, de hecho, se piensa que es más probable que algunas de las historias en relación al Mokele Membe y otros seres históricos a finales del siglo XIX podrían ser otras criaturas gigantes. O sea, ya, vaya, no hablamos de dinosaurios, hablamos de otras criaturas que pueden empezar a existir no solo nos referimos a rinocerontes, sino incluso a los antepasados de los rinocerontes, eh, a los antepasados de cocodrilos, o sea, cocodrilos gigantes, tortugas gigantes, eh, criaturas que tal vez ya no existen, pero que incluso eh, en el siglo XIX, en el siglo XX, Todavía existían y rondaban por ahí. Entonces la pregunta pues como tal es no. Claro que también nos esperanzan diciéndonos que tal vez no existan estas criaturas. Pero lo que sí existe pueden ser otras criaturas gigantes. Eh, otras variedades de especies que conocemos. Variedades de cocodrilos aún más grandes variedades de rinocerontes aún más grandes variedades de serpientes aún más grandes piensa en eso y bueno, pues gracias por llegar hasta este punto esto fue Proyecto Inframundo recuerda que te puedes suscribir en el canal de YouTube, en mi canal Los Cuentos de Fab o incluso ayúdame a monetizar en la plataforma de podcast en Spotify, si no tienes Spotify solo búscalo en Google Chrome, en cualquier buscador Los Podcasts de Fab y ahí aparecerá en cualquier página Ajá. muchas muchas gracias por haber llegado hasta este punto y bueno eso fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.